me avisaron a tiempo ten cuidado. Mira, que miente más que parpadea yo nací aquí en Barcelona y siempre he estado aquí, siempre he hecho mi carrera desde aquí con todos con todos los los, los problemas que, que haya que haya podido tener, o todas las dificultades que haya podido tener por eso ¿no? supongo que Hubiese sido mucho más fácil darme a conocer eh, al flamenco en una, una ciudad como Sevilla o, o, o ni si, o siquiera Madrid, ¿no? ¿Vale? Todos los discos que, había en, en, que caían en mis manos me, me aprendía. Los cantadores de mis principios, los que yo escuchaba al principio, fueron básicamente Juanito Valderrama, después Marchena, La niña de los peines un poco más tarde. Empecé escuchando un tipo de cante más, un poco más lírico, ¿no? Y después fue cuando empecé a descubrir la otra, la otra cara la otra parte del cante, ¿no? a, a, a agujetas, a la paquera, a chocolate, a, a gente con otro tipo en otro tipo de voces y con otro tipo de, de temperamentos y de estilos, ¿no? ¿Cómo oh, ensaya una muchacha en Barcelona el quejío? El quejío, claro, porque ¿qué es el quejío? ¿Sabes? Esto del quejío es una cosa. ¿Qué es el quejío? Esto es lo primero que yo tendría que saber, ¿no? Para poder responderte a la pregunta. quisiera Ay, ay, quisiera yo Cuando no hay duende, pues te acuerdas de lo que, de lo que tienes que comprar en el supermercado al día siguiente, mientras el otro está cantando, ¿sabes? Para mí el duende es esto, ¿no? es, es aplicable, a, es pues como en otras músicas, tener feeling o tener swing, es aplicable a, a cualquier tipo de música y, a, y realmente a cualquier tipo de actitud en la vida, en realidad. ¿no? Va muy unido a como tú eres también. ¿no? Francamente no, no me ha afectado de manera importante ni, ni, ni el machismo, ni, ni el hecho de que sea mujer y viva en un mundo flamenco, que es básicamente un mundo de hombres, ¿no? ni el hecho de ser catalana. A mí me ha servido incluso muchas veces de, pues de risa, un poco la, la, la, la, la, el, el alucine de la gente ¿no? con, con, con la, la cosa de que yo esté metida en esta historia y sea catalana y Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, Vidalita, el dolor. Ya te canto Homosexualidad dentro del mundo del flamenco me ha dado los mismos problemas, supongo, que me hubiera dado en cualquier otro ámbito. Hombre, esconder eso sería como esconder que tengo los ojos verdes o esconder que tengo el pelo rizado. Me parece que hay un movimiento de mujeres flamencas. <risa> no, yo creo que eso ha sido una cosa muchísimo más espontánea de lo que parece a simple vista. O sea, el hecho de que yo trabaje con, con Keka, en lugar de tener un representante masculino, tenga una representante femenina obedece a que, que Keka es una mujer, si Keka fuera un hombre, sería un hombre, quiero decir, o sea, no, no, no obedece a nada, simplemente a que el feeling está con ella, no está con, no está con, con alguien que sea un hombre, o sea, y, y nada más, ¿no? Y en el caso de Belén, pues bueno, eh, por, a lo mejor por una cuestión de sensibilidad también, o de feeling, ¿no? Que yo prefiero, eh, yo prefiero cantarle a una, una mujer que cantarle a un hombre, ¿no? Nosotras, como, como espectadoras, también echamos mucho en falta esto muchas veces en el flamenco. ¿no? Eh, verdad, verdad, echamos mucho de menos cosas que sean verdad y cosas que sean naturales y cosas que no estén hechas para buscar el aplauso de, del, público, del público no entendido. Por su modo y su raleado, es de lo del mercado. Y son muy... ...ya los labios cabezados, ya lo mejor, tarrastra en su mare. Me preguntaba el otro día qué opinaba de los artistas catalanes, digo... ...pues yo no, lo primero que opino es que no entiendo artistas catalanes, yo entiendo artistas flamencos... ...entonces Miguel Poveda es un flamenco, como lo es Maite Martín, como lo es Cañizares... Den Flamenco den muss man von Geburt auf äh, sozusagen im Blut haben. Ne? Dieser Blut- und Bodenmythos äh, ist sehr stark vertreten, immer noch äh, einer der, der Mythen, ja? äh, um die Exklusivität des Genres äh, zu verteidigen. Oh Digo, Amoraito de Jerez y Maite Martín de Barcelona. No, mira usted, son artistas flamencos. Lo que yo quisiera es que hubiese artistas más artistas flamencos en todo el mundo. De hecho, ya los hay, y los hay muy buenos. Eso mmm, se silencia, se desconoce muchas veces aquí en España. Antes, cuando yo escuchaba, sobre todo en el cante es más difícil, pero tendrá que llegar, porque aunque hay gente que dice lo niega, entonces, ¿por qué hay gente que canta jazz en todo el mundo? Tendrías que ser americano para cantar jazz. Pues no, señor. Ay, mira si tengo talento lo que hacemos es coger la guitarra y tocar. No tú eres gitano, tú eres español. En España siempre inventamos cada que ves que hay una solución, buscamos un problema. Ahí vengo a confesarme ¿Tú de dónde eres? Uy, ¿Andaluz? Sí, pero ¿de dónde? Uy, de Linares. No, de Linares no. Tienes que ser de la Baja Andalucía. Y después, dentro de la Baja Andalucía, ¿de qué pueblo? Uy, de ese no. Tiene que ser de Utrera, porque como vas a de Aral. No, hombre, de Aral, ahí no. Tiene que ser. Y luego, ¿de Utrera? No, pero si eres de Triana, mejor. Pero de Triana, ¿de qué barrio? Y al final, ¿De qué familia? Y al final ya, o sea, agorafobia. Eso es una enfermedad. ...psicológica se llama agorafobia... ...ya no, el miedo a salir a la calle. Hoy en día... ...yo no me puedo plantear de dónde es Maite Martín... Cómo me a plantear. O sea, yo lo que quiero escucharle porque canta muy bien. Hay la rosa y la camelia, ay, no se pueden comparar. Es gibt Stimmen, die bedauern, dass heutzutage der Flamenco sozusagen in Dekadenz geraten ist und die betonen, dass der Flamenco eigentlich nur dort wirklich Verankerung gefunden hat, wo Armut herrscht. Damit wird natürlich indirekt gefordert, man soll Armut schaffen, soziale Armut, damit künstlerische Ausdrucksform im Flamenco gewährleistet wird. Das ist natürlich ein, ein Humbug. Siempre va a existir eso, la pelea esa del de, heterodoxo, ¿sabes? Y, y el ortodoxo siempre va a estar. Y no se va acabar nunca. Pero eso es bueno, a mí me gusta, porque si no hubiese eso, chungo.